Ponte a pensar, ¿sabías qué pasaría en Minecraft si tuviera armas? Minecraft fuera ilegal para menores de edad, tuvieras que tener arriba de 18 años para poder jugar, y tienen que verificar que eres mayor de edad. Minecraft no cambiaría de mucho si se agreje en una futura actualización, de hecho la versión haría las criaturas más hostiles de lo que ya son. O sea que no podrías jugar si eres menor, youtubers menores no subieran vídeos de Minecraft porque no tendrían acceso, en ese caso, las armas y los misiles fueran para una versión distinta, ejemplo, Russia Update. Deja tu like y suscríbete si te gustó el vídeo.